Ahora en LibreT hay unos servicios que permiten obtener información directamente desde impuestos internos Hay varios de estos servicios, eh, vamos a tratar de ir habilitando más en el futuro Sobre todo si van solicitando alguna eh, información de impuestos internos y creen que pueda ser útil tener en el sistema Por ahora lo que se puede revisar eh, son dos cosas que pueden ser bastante útiles para no tener que ir a la página de impuestos internos que son acá en documentos recibidos Tienen la opción de solicitar, eh, consultar la boleta de honorario En el impuesto interno que han recibido Entonces Ustedes que pueden buscar por un periodo Y con eso van a poder ver todas las boletas de honorario electrónica Que han recibido en impuesto interno Que le han emitido a ustedes Y eso le van a aparecer acá en el sistema Y la van a poder obviamente descargar y exportar Y lo otro, también van a poder descargar el PDF directamente Si es que no lo tuvieran o por cualquier motivo Saber si está anulada, etcétera Otra opción que está acá Es la de ver los documentos recibidos en el impuesto interno entonces aquí pueden consultar en un rango de fechas eh, qué documento de impuesto interno ha recibido que son para ustedes ¿ya? que es la misma opción que está en impuesto interno pero lo pueden hacer directamente acá eh, el detalle con esto, bueno esto tiene dos, dos detalles primero que las fechas que van acá no son las fechas de emisiones de, de los documentos sino que son las fechas en que se fueron recibidos entonces por ejemplo en este rango de fechas podría salir en agosto un documento que tiene fecha julio porque en el fondo tiene fecha julio pero fue recibido en impuesto interno en agosto ¿Ya? y lo otro es que esto no entrega el detalle de los documentos sino que simplemente entrega el, el emisor, el total la fecha y algunos datos más básicos pero no pueden saber por ejemplo cuál es el ítems de la venta o de la compra en este caso ni tampoco pueden descargar el PDF entonces siempre lo ideal es que el proveedor les mande el XML y lo hagan a través del proceso de intercambio y la otra opción interesante que tiene es, esta acá es que pueden buscar todos los documentos reciben un impuesto interno en cierta fecha o pueden buscar solo los documentos que no están en su libro de compra entonces de esa forma pueden saber rápidamente lo que les falta en el libro ¿ya? ahora si quieren hacer esa opción por lo que mencioné antes de la fecha sería recomendable que por ejemplo si quieren buscar lo de julio busquen desde un poquito antes de julio por ejemplo desde una semana antes de mayo hasta pasado agosto en el fondo para que tomen los documentos que hayan llegado en mayo que tenían fechas de, eh, de perdón en junio los documentos que tenían fecha de julio, o los documentos que han llegado en agosto tenían fecha de julio. En el fondo, un poquito antes del mes y un poquito después. ¿Ya? Y eso es porque, como mencioné, esta es la fecha en que se recibió en impuesto interno y no la fecha de emisión del documento. Entonces, esas dos nuevas opciones les van a permitir buscar qué cosas han recibido en impuesto interno eh, ustedes. Muchas gracias por haber visto el video.